Señores, si continuamos con más contenido y recordarle cualquier opinión que usted tenga sobre los temas tratados aquí, llamar al 809-725-0505. Y señores, matan a joven que atropelló a policías Villalona. Eso ocurrió en Santo Domingo, ciudad capital, en el concreto en el sector Los Praditos. Agentes policiales irrumpieron para acabar con un teteo que, además del horario, violaba todas las normas sanitarias para prevenir el contagiarse del COVID-19. Entonces, el joven es Delfín Sabina, o era Delfín Sabina, que era uno de los jóvenes que participaban en esa fiesta. Su hermano José David le dijo que no fuera a esa fiesta, pero aún así el joven de 26 años decidió juntarse con sus amigos, sin imaginar que se trataría de su último encuentro. Un disparo acabó con la vida del joven mientras intentaba huir de los policías que perseguían a los presentes. Se montó en su vehículo y arrancó a toda velocidad. Cuando llegó a la calle 9 del sector, esa barrera humana que vimos ahí en el video, o vamos a ver si lo podemos eh, adelantar un poco para que se vea el video, ¿verdad? El movimiento. Entonces, esa barrera humana conformada por eh, al menos ocho policías trataba de impedir el paso del carro. Sin embargo, Delfín vio el llamado y arrolló con el vehículo a varios agentes y estos les respondieron a tiros. Entonces, pues... Eh, José David Sabina, refiriéndose a los impactos, dijo que interpondrá una querella formal ante la División de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Señores, eh, hay situaciones que yo creo que pasan porque la gente se lo busca. Porque ahí se ven que hay muchos policías y si usted no tiene hecha, el que no tiene hecha, no tiene sospecha, ¿verdad? Sí. Entonces, usted lo mandan a parar, usted tiene que detenerse, lamentablemente. No hay Porque que Porque si, la si prende y... la huida, ¿qué pasa? No es una, en una familia tierra. muy grande, te agarran claro. donde quiera, sí. por las radios. Entonces, mira, lamentable la situación que este joven haya perdido la vida por no querer pararse. Cuando viene a ver por pues, la mañana, estaba suelto a las 8 de la mañana, hasta la, la misma noche. Si usted no se manda. ¿te entiende? Pero usted con la violencia no se resuelve nada. Yo era yo era una persona así, bruta, antes. de que no. Ahora, tranquilo. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien. Ah, miren los papeles aquí. Tranquilo. a ah, mira esto. Mira lo otro. Porque es que son personas, ¿te entiendes? Que no están muy capacitadas. La Por cualquier cosa sí. te quieren sacar sangre de una vez. Claro. Que quieren dar el golpe. Entonces debemos evitar eso, familia. Los jóvenes, los muchachos jóvenes, eh, no se le manden a la policía. Eh, eh, he escuchado muchos muchachos que se le mandan a la policía. La policía hoy en día está muy gatillo alegre. A cualquiera le dan un plomazo, lo confunden con cualquier tigre. O sea, Sabemos que los muchachos hoy usan moda, arete, u... Uh, pero a veces son muchachos de casa que no son sí. de nada. Entonces la policía a veces se le manda. Si usted se le manda un policía, entonces es porque usted lleva algo de la conciencia, ¿verdad? Claro. Pues si usted no tiene hecha, no tiene que estarse mandando, es usted que... se para, muestra su documento, si hay, que si hay que llevárselo, entonces se va, para evitarse un puestazo, porque claro. usted lo que ese muchacho se buscó esa muerte. Es se como la buscó. tú decías, el que nada debe, nada, nada teme. teme. Y muchos tienen en la mente, muchos jóvenes que pasan, dicen, bueno... Yo le cuentan al amigo, mira, yo me le escapé para hacerme un correcorri y mira sí. esto, para que digan, para que hablen de él. Pero cuando ya tú estás debajo de la tierra, la gente se olvida de ti completamente. sé que tú hiciste absolutamente nada. Exacto. Entendemos, entendemos que hoy la hoy en día en eh, eh, eh, la policía hay un, hay un cierto terror. Cuando tú ves a sí. un policía, un hombre grito, como que te asusta ese tipo de cosas por, por las por la cosas que han pasado. Pero... Es peor que te metan un balazo. Tú mejor te paras y enfrenta la situación y que Dios, que pase lo que tengan que pasar. Si te llevan preso, te fuiste. Claro. Porque que ya es el país está. que vivimos, pero si te mandaste, entonces vas a perder. Porque si te dan un tiro, no tienen culpa a ellos. Porque tú te mandaste, ¿para qué te manda O sea, no le tiró el carro arriba también. No, sí. y si le tiró el carro arriba. O sea, ya, ya, ya eh, eh, No, el tipo te tiene algo ahí, pan. O sea, ahí claro. no tiene culpa a la policía, realmente. No. Es así, es lamentable la situación.